Pues yo sí creo que siempre he pensado eso que es muy importante cuidar la Amazonía cuidar cuidar los bosques. Pues lo primero es en el bien los que vivimos nosotros y para también pues también es implementar lo que es, que es bien en, para todo el mundo, porque no solamente son son los campesinos o solamente no la Amazonía y también es el mundo entero, creo que es que es el pulmón del mundo, ¿no? Entonces, también crees eso pues, nosotros aportamos un poquito de arena, pero que también nos recibamos apoyo de otros de la otra parte del mundo pues entero,